El día de hoy tenemos bastantes actividades que hacer. Eh, estoy poniendo en la opción chat dos informaciones. Uno específicamente relacionado a la sesión del día de hoy y el otro eh, donde lo pueden ubicar ya semana a semana. ¿no? Eh, primero eh, tenemos que ya eh, revisar también los avances de sus trabajos en la segunda hora. Hay una serie de actividades que tenemos que hacer y es importante, jóvenes, que ustedes ya vayan viendo cómo es el trabajo grupal que se va a hacer semana a semana. Hicimos un intento a presentar esta semana para que más o menos vean, vayan afiatándose, vayan conociendo como grupo, ¿no? Y... Eh, hay varias cosas que es bueno conocer y lo vamos a ir viendo rápidamente en este material que tenemos el día de hoy. Asimismo, eh, mucho de lo que son eh, referencias que estoy poniendo como enlace, algunas están en el blog del curso. Entonces eh, pueden ustedes revisar el blog del curso. Ahí hay varias eh, eh, información relevante. Bien, comencemos. Primero, ¿qué hemos estado viendo? De acuerdo a nuestro sílabus, a nuestra propuesta de semana a semana, hemos estado viendo eh, el campo de acción de la ingeniería. Hemos visto un poco lo que es eh, eh, las funciones que tiene que ver, que los diferencian de otras especialidades eh, como medicina, derecho o educación ¿por qué la ingeniería requiere aspectos primero de análisis, segundo de uso de técnicas tercero de ciertas habilidades blandas que eh, posicionan y se diferencian en el Trabajo que realiza día a día el ingeniero. El, en lo que se refiere a ingeniería industrial, concretamente, hemos focalizado la labor principalmente en las organizaciones. Estas sean públicas, privadas y de gestión importante de recursos humanos. Otro aspecto que hemos visto la semana que pasó es aspectos que tienen que ver con las características de una organización, ¿no? Hemos visto el concepto de, estoy haciendo un resumen por si acaso de todo lo que hemos visto, una caja negra, ¿no? La caja negra es los procesos que hay adentro, pero antes de ver la caja negra simplemente veamos qué es lo que ingresa a esa caja negra, los inputs, y qué es lo que sale de esa caja negra, los outputs. Entonces, si vemos los inputs, hemos visto ejemplos, lo que ingresa que son recursos, requerimientos de materiales, requerimientos de insumos, requerimientos de aspectos que requiere la organización para que esa caja negra funcione y eh, eh, obtenga productos o subproductos o mermas hemos visto que un, una parte importante es saber abastecerse ni mucho que te sobre y es capital inmovilizado ni poco que te falte y no puedas cumplir tu plan de producción eso se llama señor Jack ¿qué se llama eso Señor Jack, Ay, Rosal, sí. tienes que estar atento, estamos en clase, pues socio. Sí, profesor, tienes que atento. estar sí, atento, profesor. Pero, ¿qué se llama aquello que tenemos que hacerlo bien en abastecimiento de los recursos? Profesor, ¿puede intervenir? Sí, adelante. ¿Productividad? Es la suma, pero primero, antes de productividad, se llama... La eficiencia. Eficiencia, eficiencia. eficiencia, eficacia. Eficiencia en los abastecimientos de los recursos que entran a esa caja negra. Y lo que sale, que son productos, subproductos o mermas, ¿no? eso se llama, hay es que ni mucho, que de repente no lo vendes o porque no te piden en el mercado, ni poco, que de repente te piden y no tienes para abastecer. Entonces también hay que ser eficaz. Eficiente. Y eficaz es lo que dice nuestro amigo Willy, productividad. Eso es el campo inicial que hemos visto, la productividad. Otro elemento que hemos visto, que no basta hoy en día, dado el contexto de mucha competencia, solamente ver a nivel interno de la organización, que es eficiencia, eficacia, productividad. A nivel inter tenemos que salir fuera ver otras organizaciones cómo lo están haciendo igual o mejor esas otras son la competencia la competencia tiene una característica que no solamente es productiva sino también es innovadora también es producción de calidad también hace fidelización de clientes y todo okay. eso más de productividad se llama, ¿cómo se llama? Competitividad. Competitividad. Competitividad. Hoy en día, jóvenes, no basta mejorar internamente la organización eficacia y eficiencia, sino también ser competitivo, hacer otras cosas adicionales. En ese contexto hemos estado viendo la parte externa de esa caja negra. Ese es el tema de... Eh, lo que hemos visto. Ahora vamos a ver adentro de esa caja negra. ¿Está bien? Vamos a ver adentro de esa caja negra durante las siguientes semanas. Vamos a comenzar con ver la empresa, cómo se constituye, cuáles son las características, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, hemos caminado un poco. Hemos visto que la función del ingeniero es conocer la organización pero la organización tiene elementos que hay que tener en cuenta. Una de ellas es el input y el output. Tanto como organización per se, sino también tener en cuenta que otras cosas hacen igual o mejor otras organizaciones similares a la tuya. Entonces, de ahí partimos la sesión del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, acá, como crema, presento en pantalla. ¿Está bien? Ya tenemos esto. ¿Se ve delegada? Sí, profesor. Ya, gracias. Entonces, aquí están las sesiones de clase y la sesión número uno es esta, que le he dado a ustedes también como enlace en la opción chat. ¿Está bien? <coughs> Comenzamos. <coughs> Me faltó precisar de la semana pasada dos aspectos que son los consideros relevantes que tienen que ver ya con algo concreto y es el campo laboral hoy en día eh, es muy importante jóvenes señores señoritas que todo lo que yo estoy diciendo no es porque estoy leyendo un libro y lo repito como loro ni porque mi experiencia solamente estoy tomando en cuenta sino contrasto en relación a lo que he visto, estoy viendo lo que ocasiona los cambios en las organizaciones. Yo tengo mi propia organización. Ustedes están en una organización llamada Hogar. Acaban de ingresar a otra organización llamada Facultad de Ingeniería Industrial y Sistema. Y en paralelo están en otras organizaciones. Quizás. Entonces... Es natural que el ser humano se mueva en organizaciones. ¿Pero qué nos caracteriza a los ingenieros? Que sabemos de organigramas, sabemos de manual de organización y funciones, sabemos qué es competitividad y productividad, sabemos cómo mejorar la calidad de los procesos que es dentro de la caja negra. Eso es lo que nos diferencia de cualquier otra persona. Porque tenemos esas características que tenemos que valorar, que son del ingeniero. Sobre esos aspectos vamos a hablar el día de hoy. Aparte, lógicamente, de lo que es la organización de Entonces, acá apretamos el primer enlace y nos da a un tema que es, eh, que he preparado, que es lo siguiente. Análisis de las competencias para ingeniería. Primero... Preguntémonos, ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? A ver, Eduardo Sait. ¿estás? ¿Eduardo? Sí, profesor, buenos días. Ah, buenos días. Te hago en primera persona, te hago esta pregunta, ¿qué es lo que anhelas tú como estudiante de ingeniería? Anhelar significa querer para el futuro, ¿no? Para un futuro, yo quisiera tener una empresa familiar, construir una empresa familiar. Ya. ¿Qué más? Tiene poder, que tener Poder dirigir. Cosas. Claro, ¿Ah? poder dirigir de la mejor manera y creo que llegar a expandirme a todo el continente. Ya. ¿Qué más? Eh, actualmente, pues, quiero apoyar, ¿no? Apoyar. A los demás también ya disculpa que pero te estoy tomando como ejemplo voy a preguntar a otros también no por lo menos nómbrame ya me han nombrado tres nómbrame una más cuatro ya a ver. creo que también uno de, de mis de mis de anhelar es llegar a tener un doctorado en mi carrera de ingeniería industrial muy bien, estimado Eduardo, gracias por tu participación. A ver, vamos a preguntar a un crema que dice que es crema, pero hasta ahora para así de encubierto. A ver, nuestro amigo Luis Dani Torres Guerra. ¿Estás? Torres. ¿Se me escucha, profesor? Sí, buen día. Buen día. Tengo en primera pregunta, buenos días. ¿Qué es lo que anhelas? Como estudiante de ingeniería, de acá 5, 10, 15 años, por lo menos cuatro anhelos. Mm, bueno, como estudiante de ingeniería, en primer lugar, pues, este, eh, no adquirir te la capacidad. hablo después que termines tu carrera, anhelar significa que te gustaría alcanzar de acá 5, 10, 8 años, no sé. Ya, de acá, en el... más o menos 5, 6, 7, 8 años. Eh, quisiera ya estar eh, con todas las capacidades, pues. Eh, precisa, precisa, ¿no? Generalices. Mm, ya, entonces, al igual que mi compañero sería una empresa, pero en el rubro de, de emprendimiento, o sea, tipo de startups que ayuden a los, a los emprendimientos a poder tener una organización y apoyo de logística a sus. Ese es el número uno. Faltan tres. Sigue. Sí. Mm, otra, este, pues, especializarme también. Ya, en concreta. Especializarme, pues, en, en startups, como les mencionaba. Número dos. Tres. Otra, este, apoyar eh, con, mi, con mi profesión a, a diversas organizaciones, pero más allá de empresas, este... Eh, organizaciones de eh, de apoyo no sé cómo decirlo de, de eh, eh. Organizaciones. ah ¿sí me fue el nombre ya. una última hasta ahora vas bien ah ¿eh? ya mm. tienes para irte de pasaje a, a Venezuela de ida nomás. bueno se me este me gustaría también hacer que mi empresa sea multinacional. Porque quisiera que no solamente, pues, eh, porque como pienso mucho en grande, quiero hacer tanto en el país como, como en Latinoamérica y en el mundo. Gracias, estimado Luis. A ver, el poder femenino, Darlene Romero, por lo menos cuatro anhelos de acá a 5, 10 o 15 años que, que usted quisiera alcanzar. Buenos días profesor, Buenos días. Uh, me gustaría hacer un posgrado en el extranjero, eh, llegar a ser gerente de una empresa conocida, eh, poder formar mi propia empresa, eh, me gustaría en el rubro, en el rubro textil uh -huh. y también me gustaría formar una ONG. Muchas gracias señorita, muy amable. A ver la delegada, delegada, su oportunidad. Sí profesor. A ver. Eh, ¿Cuatro, cuatro sí, digo, metas para el futuro? Sí, de acá 10 años, 7 años, no sé, lo que usted lance como horizonte. Ah, ya, está bien. Bueno, mi, mi objetivo principal eh, sería tener una fábrica de todo lo que son chola, eh, chocolates y dulces peruanos y poder espor, exportar. Eh, mi segunda meta es tener un albergue de animales, pero que sea sostenible y que se mantenga por sí solo. Eh, y mi tercera meta sería poder eh, estudiar una maestría o un doctorado en el extranjero. Uh -huh. Falta una. Ah, la cuarta, eh, bueno, ¿qué eh, podría Casarte hacer? Casarse, seguro. Casarse. Sí, con... casarse. No. Tener una familia. Así es, es natural, es la ley de la vida. Gracias. <ríe> Está bien. Entonces, jóvenes, miren, lo que yo estoy haciendo estas preguntas es para que ustedes se den cuenta ¿Qué tengo que hacer como ingeniero para que esos anhelos, que todos son anhelos positivos, nadie va a ser, quiero ser aliancista, porque ese es un anhelo negativo, ¿no? Los anhelos positivos puedan viabilizarse en el futuro. ¿Qué tengo que hacer como ingeniero? Varias de las cosas que hemos hablado en el taller que tuvimos antes de iniciar el ciclo van en ese sentido, ¿no? Y lo han visto a egresados y a estudiantes, están en ese camino. Yo lo resumiría en dos cosas. Habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras es lo que más o menos se ve en toda la carrera. Y habilidades blandas son los que adicionalmente tienen que ustedes desarrollar. Por ejemplo, nadie me ha dicho, varios han hablado de salir al extranjero. Pero para salir al extranjero, idioma. Básico por lo menos dos idiomas. Para salir al extranjero, tienes que conocer el mundo, viajar. ¿Qué más? Para salir al extranjero, tienes que conocer el comercio internacional. Entonces, eh, yo le digo, como persona que ya no soy jovencito, que igual que ustedes anhelaba, no es fácil. Alcanzar. Yo recibí un consejo de mi señora madre, que es una persona emprendedora, ya falleció hace dos años, y ella tenía en su mente que a partir de los 40, 45 años ya no debería trabajar mucho, vivir, debería vivir de sus rentas. ¿también? Y desde joven, pues, hizo sus empresas, como varios de ustedes. Y, al final, eh, mi padre también era ingeniero de la UNI. También ha fallecido, pero él falleció mucho antes, hace más de 30 años, va a ser. O 40 años que falleció. Entonces, eh, mi padre tenía una formación... El ingeniero era ingeniero, tenía su empresa que construía, económicamente nunca le fue mal, pero le faltaba habilidades blandas. ¿Qué es habilidades blandas? Saber ahorrar, por ejemplo. Todo lo que ganaba, vivía bien, se lo gastaba. Mi madre, como su esposo era ingeniero, aprendió de ingeniería. No, las mujeres son muy hábiles. Y, como dije, mis dos padres han fallecido hace muchos años. Si yo comparo los esfuerzos que me dejaron como herencia, si cabe, mi madre me dejó como cinco y mi padre me dejó como uno. O sea, no basta ser profesional. Tienes que tener habilidades de saber ahorrar, cuidarte la salud, generar un espacio para tu desarrollo. Entonces, si podemos decir que necesitas para eso que anhelas en el futuro, eso que anhelas, poder concretarlo, es ser buen profesional. Por eso un requisito importante es que te guste la carrera. Porque lo peor que puedes hacer es seguir algo. Que no te gusta, que no te llama. Yo sé que de los 100 cursos que puede haber, 80 serán que te gusta y 20 que no te gusta. Está bien, eso, pero te gusta en la mayoría. Pero sí, tiene que gustar, encontrarle sentido. Yo tengo muchos compañeros de mi promoción que hacen cualquier otra cosa, al menos su carrera de ingeniería. ¿Por qué? ¿Por qué? No les gustaba. Pues. Siguieron porque su papá, mamá o alguien los metió o los ayudó, qué sé yo. Al final, en este horizonte de cinco, diez años que ustedes quieran estar, lo positivo es lo que ustedes vayan construyendo día a día. No lo que te regalan y no lo valoras. Eso lo digo por una verdad. Te pueden regalar mucho, pero si no lo valoras, se va. Te pueden regalar poco, pero si ese es un elemento que lo puedes valorar y lo puedes multiplicar, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? Vamos a ver eso, vamos a ver un, cómo puedes potenciar tus talentos a través de potenciar tus fortalezas. Pero para eso tienes que identificar cuáles son. Y una tarea que voy a dejar es identificar sus fortalezas. Es muy importante, jóvenes, que ustedes, como dice el poema de Christian Bagart, piensa en grande y tus hechos crecerán. Piense pequeño y serás aliancista. Piensa que puedes y podrás, porque todo está en el estado mental. Si a eso le agregas técnicas, eficiencia, eficacia en tu desarrollo como persona, vas a lograr, el cielo es el límite para ti para eso tienes que cuidarte tu salud, para eso tienes que saber vivir en un ambiente social ¿no? el saber cuidarte el saber alimentarte lo conversaba ayer con un amigo estábamos conversando mientras hacíamos ejercicio en el parque, dando vueltas le decía que hay varios tipos de alimentos ¿Cómo? Me dicen, ¿no? Un no alimento, todo lo que como por la boca nomás. No. Cuando tú miras Face News, miras lo que miran los aliancistas, el Bocón, o cualquier periódico sin sentido, o, o links sin sentido, ese es un alimento que no suma a tu desarrollo como persona. Por la vista. Por el oído, si escuchas cosas, si te juntas con alguien que todo el día está hablando de negatividad, no suma tu desarrollo. Oído. Ver, oír, sentir. Por eso les digo, en la mañana si nadie te hace cariño porque no tienes enamorado, porque estás peleado, bueno, tú mismo tienes que decirte, soy lo máximo. Autoestima. ¿Qué más? Si adicionalmente a eso, ¿qué otro alimento uno tiene? Es hacer ejercicio. Porque el cuerpo es parte de tu persona y tiene que estar bien. Si tú no haces ejercicio, si tú no te cuidas, si tú no haces, eh, te oxigenas, qué sé yo, caminas, ¿no? No estás alimentando tu cuerpo, porque el cuerpo no es lo que entra solamente por la boca. Entonces, eh, eso es como consejo que le doy. Bien, ya hice las preguntas y ahora hago la siguiente pregunta para los que no participan. A ver, Javier Taquía, ¿estás? Sí, profesor. A ver, vamos a ver si estás. ¿Qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Ingenieros que contribuyan en, su, en el desarrollo de la sociedad. O sea, ¿Es por lo menos dos características mejoras de estructuras de o sea no barren nuevas este, edificaciones o sea antisísmicas, o sea mejoran el como el, el hábitat bajado, o sea es como que incluyen incluye más tecnologías que hacen que la estadía en una sociedad sea mejor gracias estimado Javier a ver, Mario Joaquín Roda, Rojas o Rojas creo que es. A ver, ¿qué tipo de ingenieros busca la sociedad por lo menos? Mario, Joaquín, dos tipos o características que busca la sociedad de los ingenieros. Mario, Joaquín, ¿estás? Un aliancista encontré. ¿Me ¿Puedo participar? Sí, adelante. Buenos días. Eh, Buenos días. Bueno, yo, yo menciono que las características principales deben ser entre innovadores y solidarios porque debido a las cambiantes necesidades sociales, industriales, económicas de las personas, el ingeniero debe estar ahí para apoyar. Un caso muy especial puede ser el de Emilio Rosen, quien uh -huh. se especificó en, en ingeniería antisísmica, así salvando muchas vidas, relacionando, por ejemplo, eh, cómo construir un buen edificio y bueno, es, es, el propósito que él tenía era salvar vidas porque en bueno, México es conocido por ser un país con alta sí. actividad sísmica. Así es. Muchas gracias, estimado Avances. Miren, jóvenes. ¿qué, ¿Qué tipo de ingenieros busca la sociedad? Primero hay que ver, la sociedad somos todos. Ustedes son parte de la sociedad junto conmigo y todos los que estamos en el Perú, pero en general, supongamos la, la educación, dice que la sociedad quiere que sus, en este caso, jóvenes como ustedes, se eh, eduquen bien. Entonces, la sociedad también tiene una oferta. ¿Cuál es la oferta? La universidad. Entonces, lo que oferta la universidad es, en cierta medida, por presión de la sociedad que quiere que se preparen mejor sus miembros jóvenes. Entonces, de ahí sale la nueva ley universitaria. ¿Se acuerdan lo difícil que fue aprobarse esa ley? Y contra Viento y María estamos tratando de mejorar. Entonces, en la sociedad hay muchas gentes que en vez de marchar para adelante, quieren jalar hacia atrás. Eso tienen que entender que eso existe hasta en nuestro hogar. ¿sí? No todos opinamos igual, no todos pensamos igual, porque es la ley de la vida, pensar no igual. ¿no? Entonces, en ese sentido, la nueva ley universitaria, lo que está haciendo con, con la legislación es demandar a la sociedad que mejore la preparación de los jóvenes, que son el producto que la sociedad pone en las universidades, que los prepare mejor. Eso es, por ejemplo, lo que busca la sociedad en educación. Si vemos en general dos aspectos donde está bien enmarcado la función del ingeniero industrial, ¿qué es lo que pide la sociedad? Primero, la sociedad tiene organizaciones tiene empresas, tiene eh, actividades. Entonces, lo que quiere es que vayan a esas organizaciones profesionales bien preparados. Eso es lo que pide la sociedad para los ingenieros, que se preparen bien. Primera cosa que demanda la sociedad. Segundo, que en esa preparación planteen mejoras en cuanto a aspectos técnicos, Aspectos administrativos, aspectos de gestión de, de, de los recursos. Eso es principalmente lo que demanda la sociedad. ¿Y cómo lo, lo visualizan ustedes? Vayan, escuchen el CADE, el CADE empresarial. Escuchen los gremios. Escuchen las instituciones que manifiestan. Entonces, cuando la sociedad demanda a través de esas eh, manifestaciones, cosas, y quien debe recepcionarlo o responder adecuadamente no lo hace, existe un desfase. Entonces, ustedes deben estar interesados, por eso es la labor del ingeniero, de darse cuenta que en qué organizaciones ustedes tienen su potencial que se está desarrollando. Y si hay organizaciones que en vez de facilitar tu desarrollo lo entorpece, entonces, ¿qué tienes que hacer? No pelearte, darte cuenta que ya llegó tu límite y tienes que buscarte mientras tanto otra organización. La vida para el ingeniero es siempre desarrollar y promover mejoras, pero también debe darse cuenta implícitamente condiciones para que puedas implementarlos. ¿Está bien? Lo que no significa es, si no me dejan hacer lo que quiero, me voy. Tampoco, pues. Uno tiene que tener capacidad de resiliencia, capacidad de adecuarse a las problemáticas. No quiere decir agachar la cabeza, sino entender que cuando tengas tu oportunidad, tengas el conocimiento, tengas, eh, digamos, la jefatura, vas a poder hacer más de lo que haces ahora. ¿No? Entonces, la vida, y esa es parte de la experiencia que van a lograr en diferentes organizaciones que ustedes van a estar. Lo principal es tener esas competencias que vamos a ver, que aseguran que el éxito, si es que ustedes lo implementan. ¿no? Bien, y ya no sigo preguntando, van a disculpar que no pregunte, porque si no, no voy a poder avanzar. Ya se está yendo la hora ya. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que anhela todo estudiante de ingeniería? Estudiar mucho, sacar buenas notas, conseguir un buen trabajo y una buena remuneración. ¿no? Entonces, listo. La sociedad, ¿qué tipo de ingeniero busca? Que buena base científica, conocimiento de gestión tecnológica, conocimiento de marketing, Leyes económicas, dominio de una lengua extranjera, que es muy importante. Yo diría dos, tres lenguas extranjeras. En Holanda no puedes estudiar si no sabes por lo menos tres idiomas. El holandés, el alemán y el inglés. Experiencia, dominio de competencias laborales. Esto tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Ser proactivo, facilidad de palabras, redacción, uso de software. Y por último, en el curso, ¿qué acciones vamos a hacer? Vamos a facilitar que tengas algo de ser emprendedor, ¿no? Trabajar en equipo, desarrollar redes. Redes son grupos dentro de... Eh, un, una comunidad desarrollo de la personalidad y acá tenemos un blog que es bueno que lo revisen de habilidades blandas que eh, le va a servir a ustedes ¿no? un montón de, de temas también tenemos dentro del campo laboral perdón eh, lo que es eh, un resumen en castellano del video de Steve Jobs, porque así como existe el poema de Christian Barnard, donde dice: piensa en grande y quedarás y eh, irás, vencerás, piensa en pequeño y quedarás atrás, eh, que es un buen estímulo para quien quiera eh, tener buena autoestima. También este video resume lo que un señor que transformó un sector, creó con su capacidad muchas cosas que hasta ahora están vigentes. Eh, sería bueno que revisen esto. ¿no? Él al final de su exposición dice, sé contestatario, no Aceptes lo imperante. Siempre en el sentido positivo de las cosas, ¿no? Pregúntate cómo lo puedo mejorar. No estoy diciendo criticar. Criticar es fácil, lo mediocre es critica. Pero los que quieren aprender y avanzar. Critican, pero de una forma, diciendo cómo se puede mejorar. ¿No? Es poniendo en acción la alternativa. Y si no la saben, investigan. Por eso es importante aprender a investigar. Si tú quieres rápidamente tener habilidades, tiene que desarrollar una habilidad que por eso en el taller lo hemos dado a los ingresantes, habilidad para investigar. Eh, no es fácil, es todo un proceso. Como todo en la vida, aprender un idioma no es fácil de la noche a la mañana. Tiene que darle tiempo, tiene que gustarte, ver videos, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proceso. Eso es bueno que lo vean el video. Aprender a ser proactivo, por eso tenemos que, por ejemplo, cuando ustedes van al médico, el estetoscopio del médico, ¿qué es lo que hace? Él sabe tomar la presión, él sabe ver la cara de un enfermo y le pregunta y sabe de, de medicamento Pero ¿por qué insiste en ver las pulsaciones con el estetoscopio y en ver los latidos? ¿Por qué? porque básicamente quiere él constatar, quiere él analizar de primera fuente. Y ese es el proactivo, el que quiere adelantarse, no espera que, que se lo digan o porque lo dice tal libro, va a suceder eso. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a ser proactivos, no reactivos. Reactivos es frente al hecho que ya pasó, recién reacciona facilidad de palabra, redacción, uso de software. Para terminar, esta parte es importante, lo que le dije al inicio, hay un modelo de Gallup. galub es una empresa americana que hace encuestas de sondeo, de opinión, y esta encuestadora desarrolló eh, ...para ver los talentos que existen en cada persona. Y una vez leído el documento, tienen que identificar cinco puntos fuertes o fortalezas. ¿Quién puede ayudarte? Un familiar, un amigo que te conoce. ¿Está bien? Entonces, eh, tú puedes consultar a tu papá, a tu enamorada, a tu mejor amigo o al vecino, no sé pues, ustedes tendrán que identificar. Pero lo que sí es, necesito que para la próxima semana del documento, identifiquen cinco fortalezas. Supongamos que tienen diez fortalezas que alcanzaron máximo cinco puntos. Elijan cinco de esas diez. No pueden decir, profesor, como en todos estoy bien, soy lo máximo. Tampoco. Yo quiero que identifique cinco nada más, fortalezas, ¿está bien?, ¿por qué?, porque tiene que salir esas fortalezas de lo que tú consideras que son tus fortalezas y de lo que te ven otros, que otros que te conozcan, ¿no?, o familiares o conocidos, ¿no?, ¿por qué?, porque eso es lo que realmente no, hay veces uno no ve sus fortalezas o uno no aprecia que tiene habilidades en ciertas áreas, cosas, porque lo hace con facilidad, ¿no? ¿Sí? En primera persona, yo diré que de cómputo no sé mucho, pero todos los que se relacionan conmigo me dicen que sé bastante. Entonces, yo minimizo eso, pero otros me lo están relevando esa fortaleza. ¿Sí? Entonces, lo que vale es, lo que tú y los otros indiquen, eso es lo que me interesa. ¿Está bien? La próxima semana va a haber práctica calificada. Si no lo has hecho, no vas a poder responder una de las preguntas. ¿Está bien? Entonces, eh, identifique ¿no? lo que dice acá, según tú o según los que te conocen, esos cinco puntos. Mencionar los puntos donde... Las apreciaciones no coinciden. O sea, si un pata dice que tienes cuatro en una, en una fortaleza, tú dices que tienes cinco. Entonces, tú decides, tomas eso o, o lo que dice tu pata. Si es al revés, mi pata dice que tienes tres y tú dices que cinco. Bueno, ese promedio es cuatro, entonces no llegas a cinco. ¿no? Entonces, buscarás otra fortaleza. Tienes que utilizar tu criterio. Yo no te digo que te engañes a ti mismo. Lo peor que puedes hacer es engañarte a ti mismo. Las verdaderas cosas es aprender. Por eso este, este es un curso de aprender haciendo. Yo no te digo que todas las fortalezas sucedas un tromel, No, Al final tienes que elegir las que tú consideres que son fortalezas. Porque esas son las que tú tienes que hacer como ingeniero cómo mejorarlas o potenciarlas porque esas son tus fortalezas cada uno se tiene que conocer hay veces uno mismo no se conoce porque eres joven porque eres X no valoras algunas cosas que haces pero va a salir de, este, de esta respuesta ¿no? la segunda pregunta es ¿qué acciones deberías desarrollar para potenciar esas fortalezas, lógico, entonces, veamos el link. Eh, acá explica entre 1 a 5 que hay que valorar cada uno de estos talentos, está la definición de cada talento, ¿está bien?, total son 34 talentos, ¿está bien?, una vez que los has entendido, no te engañes a ti mismo, porque lo que quiero es que te conozcas a ti. Y si no te conoces, un familiar, un amigo o alguien que te conoce, podrá calificar desde 1 a 5. ¿Dónde lo califica? Acá, tu puntuación. ¿Está bien? Algunos tendrás 5, otros tendrás 3, la gradualidad, ya depende de ti. No estamos hablando que tú eres bueno en todas, sería, sería sobrehumano ser bueno en todo, ¿no? Hay algunas cosas que como por tu edad puedas mejorar, pues no tendrás bajo. O otras que porque eres crema, tienes estas mejor, pues tienes cinco. O si tienes más o menos, será dos, tres o cuatro, ¿no? Al final lo que se pide... Es que identifiques cinco nada más. Cinco principales fortalezas. No estamos hablando de debilidades todavía. Fortalezas. ¿Está claro, delegada? Sí, profesor. Ya. Bien, entonces, volvemos a nuestro tema principal. Recién estamos comenzando, ya va a ser la hora ya. ya. Entonces... Otro punto importante que va a venir como pregunta en el examen, en la práctica, que es la próxima semana. Estoy hablando de consideración de la primera práctica, es esta lectura. Está en el blog. No es leerse toda la revista. Solamente es de, Mire, acá ya va dos páginas. Ya, recién acá comienza. ¿no? Ni siquiera, acá en la mitad de la página. Son diez páginas más o menos. ¿no? El artículo es gestionarse a sí mismo. Yo te voy a hacer preguntas. Por ejemplo, una pregunta es, ¿cuáles son mis fortalezas? Voy a hablar de las fortalezas que dice acá en relación a las tuyas. ¿No? La única manera de descubrir sus fortalezas es mediante un análisis de feedback. Conocerte, ¿no? Feedback es ir y vuelta, ¿no? Acá te dice una forma alternativa a la que estamos viendo, ¿no? Y acá se habla, se centra en eso, ¿no? Desempeño. Esto es importante que lo lean Hagan sus resúmenes. Jóvenes, las preguntas de la práctica no es para que copy-paste el artículo. Yo tengo el artículo ya, tengo la práctica, copio el párrafo. No, no te voy a pedir eso. Te voy a pedir análisis crítico. Es imposible que dos análisis críticos sean iguales. Y si son iguales, mueren los dos. Y encima, los remato. ¿Está bien? No es una amenaza. Tiene que incentivarse los valores. Los valores significa consistencia entre lo que dices y haces. Es muy importante que se formen bien. Ojalá te lo hagan, ojalá que les vaya bien. En ¿eh? todos estos ciclos que van a estar en la facultad. Porque el único beneficiado van a ser ustedes. Porque antes de ustedes existió la facultad. Después de ustedes seguirá existiendo la facultad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Su paso, que sea, como estoy diciendo, sea eficiente y eficaz, productivo y competitivo. Porque está demostrado que esta facultad es competitiva a nivel nacional. Hay otras fuera del país, sí, pero a nivel nacional es la mejor. Entonces, tienen que entender que lo que se les pide no es algo de paporreta, sino tienen que ver cuál es el mensaje principal de esta lectura, cuál es lo importante, cuál es la principal. Cuando uno lee algo, las ideas fuerza. El autor, que es un autor muy importante, Peter Drake eh, es famoso porque no habla cualquier tontería y media, ¿no? ¿No? Entonces, este señor, Peter Drake, es eh, un buen eh, analista de las organizaciones. ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es la importancia? ¿No? ¿Cuáles son las ideas fuerzas del artículo? O llamado mensajes principales que da el artículo. Eso tienes que entenderlo. Por lo cual lee, lo subrayas, lo tomas como apunte, ya depende pues, cuál es tu estrategia de aprender. ¿no? Eso es en relación a este tema de eh, las lecturas. ¿Está bien? Ahora vamos a ver la organización. ¿Qué es una organización? ¿Cómo se constituye? Eh, esto es muy importante. Y vamos a ver un ejemplo del trabajo que vamos a hacer a partir de estas semanas, semana a semana. Y si vemos el blog, ya lo he puesto el ejemplo. ¿no? El ejemplo está acá: mes de abril. Aquí está. Ejemplo de trabajo grupal. ¿Sí? Dice así el título. Ejemplo del trabajo grupal a desarrollar en el curso semana a semana. A presentarse ya el trabajo final. Los avances se van a hacer semana a semana. No se puede hacer solamente al final, sino semana a semana. Yo tengo que ver qué hayan avanzado. Y se presentará y sustentará al final. Un ejemplo. Lo he puesto en el blog. Ustedes, el profesor que enseña también, Daniel Morillo, ¿no? que es uno de los profesores en este curso que enseña hace tiempo. El informe final, por ejemplo, el grupo, en este caso, eligió, porque como les pregunté la semana pasada, ¿no? busquen a alguien que tenga sobre todo algo que sea manufacturero, fabril, o que se produzca, metal mecánica, algo que sea... Que se pueda el producto tocar, agarrar. No hablamos de servicios, porque el servicios también podemos hacer, pero primero tenemos que entender muchas cosas que se visualizan mejor cuando se trata de productos manufacturados. ¿Está bien? Más adelante lo podemos ver en ese campo de servicio. Pero ahora el trabajo es sobre manufactura, carpintería, metalmecánica, confecciones, puede ser cerámica, en general hay N. ¿Cuál es la limitación que tengan acceso? Uno o dos del grupo, ¿no? ¿No? Y los otros colaboran, pues, con. Por ejemplo, este grupo formado por cuatro, ¿no? Eh, presenta la foto de los cuatro y comienzan a explicar el informe. ¿no? Entonces, primero se trata de la empresa que eligieron, es una empresa que confecciona creaciones Max ¿Está bien? Aspectos generales de la empresa. De frente, las creaciones Max ya no estoy hablando de confecciones de ropa, sino confecciones de zapatitos para un segmento de bebés. Ya de frente, con la foto, ya no tengo que explicar mucho. ¿No? Entonces, se trata de una empresa que está orientada en calzado, solamente para ver. Entonces, comencemos. Esta empresa, ¿dónde está? ¿Cuál es su RUC? Fecha de inicio, una empresa antigua. ¿Dónde está su rubro? Todo esto les puedo enseñar, yo que soy agente de aduanas. entramos a la SUNAT, al RUC, y tienen todos los datos completos. Pero me tienen que decir qué empresa es. Por eso ya les da una semana para que se conozca, para que formen grupo. ¿Está bien? No puede haber, ojo, la próxima semana, un grupo que me diga, profesor, recién voy a ver qué trabajo. No tenemos tema. Somos aliancistas. ¿Está claro? No es posible. entonces Este es un primera en la primera semana, el organigrama, quién es el dueño, el gerente general, cómo se organiza para trabajar, puede tener acceso, no, no te van a dar el organigrama de repente, pero lo podemos hacer, preguntando, mira tú, ¿qué haces? Oh, bueno, yo produzco lo que produzco de zapatitos, lo tengo en almacén según la talla, el modelo, y ¿cómo lo hago? Primero agarro el cuero, Compro el cuero, ah, no, antes de eso, primero diseño para saber las partes del diseño, los requerimientos de insumos. Una vez que voy al almacén de insumos, saco el cuerito, los colores, ¿no? todo lo que necesita para el zapato de bebé. Hago un desbaste, que quiere decir preparo la suela para que pueda juntarse o, o elaborarse. ¿no? El desbaste, el aparado ya es. Dele la forma, ¿no? Eh, como verán, esta forma es diferente que esta. ¿Por qué? Porque esta es cerrada, esta es abierta. ¿no? Entonces eh, son diferentes aparados. Armado ya, ya se aparó, entonces hay que ahora eh, sobre ese, lo que le llaman el alma, ¿no? El alma, la parte de madera, se forra con el modelo. Ese es el armado y en su lado, y pone la parte de abajo. Y el acabado ya pues se le pone el dibujito, el sticker, el pasador, la, lo que sea, el, haya planteado en el diseño, y el almacén se lleva de productos acabados. Listo para su venta. En venta no van a vender cualquier cosa, sino van a vender lo que tienen almacenado. Entonces para eso ventas tienen que tener los datos de almacén de productos terminados y según la estrategia se, de, se lleva y se reparte a las tiendas distribuidoras o de repente a su propia tienda, no depende cómo es la estrategia de venta, entonces hay un área de producción, un área de venta y área de administración porque los que venden no pueden cobrar y lo que eh, hay alguien que ve la contabilidad, y lo, las facturas de la venta, ¿no? el aspecto legal, si se están cumpliendo las normas. Y la secretaria que hace los contactos para la venta o que todos se pague planillas. Hay una serie de cosas que hacen las personas administrativas. ¿no? Esto no es nada nuevo. Ya es un avance. Después, lo que vamos a ver hoy día, la constitución legal de una empresa. No es lo mismo esto, que es los datos de la SUNAT, ¿no? que esto de acá. Esto tiene que ver quiénes forman la empresa, quiénes tienen eh, la propiedad desde el punto de vista de las utilidades o los activos, que son dueños de estas personas, ¿no? entonces por ejemplo, el gerente general, Peters, Peter Noster, y es una pequeña empresa, eh, y se supone que él es el dueño, porque no dice quiénes son, son los accionistas, ¿no? dice el doctor Rojas, eh, puede ser por ejemplo legal, puede ser eh, un señor a tiempo, a destajo, ¿no? o sea, Viene cada 15 días una o dos veces y atiende las preguntas o necesidades de la empresa en aspecto legal. O puede ser una persona que viene cada semana o viene una vez a la semana o dos veces. O de repente por las necesidades viene todos los días. Depende, no necesariamente el asesor legal o todo lo que figura acá en el organigrama. Todos son permanentes. Pueden haber actividades, por ejemplo, el la parte de, de, del, del corte, de repente no se hace el corte acá, se hace el corte como servicio, ¿no? O el diseño se hace como servicio. O sea, el objetivo de la organización es minimizar costes y adecuarse a un nivel de búsqueda de eficiencia, eficacia y competitividad. Si todo el mundo hace el corte en tercero, yo, como soy contra lo que diga la competencia, yo lo voy a hacer en mi, en mi taller. No. Siempre tengo que ver la competencia, cómo lo está haciendo y cómo lo hago yo, quién es de menor costo. ¿no? Entonces, acá, quién es el encargado del desbaste. ¿no? El giro de la empresa. Es manufactura de calzado para niños. Bien. ¿Cómo es el proceso productivo? Aquí está. En una vista está la zona de trabajo. Esta es la caja negra, ¿no? Te les hablaba. Aquí entra insumos y sale productos producto. Pero la caja negra es lo que vamos a ver ya en el... Entonces está una... Entonces acá recién comienza eh, el trabajo. Lo que era anterior son fotos situar al, al que va a ver el trabajo, ¿no? pues presentación del producto, aquí está, ¿no? qué es puntera, que es foro, que es eh, suela, suela, ¿no? es todo un, un, una característica meterse al rubro de calzado, tiene su propio lenguaje, tiene sus propias eh, características. ¿no? Diseño, ¿no? Lo que le dije en la pregunta la semana pasada. ¿Cuál es más importante, la horma o el diseño? El diseño es lo que se ve bonito, pero la horma es que cuando tú te pones no te duela, no te sientas incómodo, no trates de quitarte el, el zapato pasando dos, una cuadra ya que te duele. Eso es horma. Entonces se requiere diseño porque por el ojo entra, pero también las hormas. El diseño es elaborado en el exterior al igual que las hormas. Normalmente se subcontrata. ¿está bien? Pero la horma es lo que te da la estabilidad. ¿no? Aquellos que buscan zapatilla barata, Buscan el diseño, ¿no? Bonito, que tenga taco ancho, que sea color azul, verde, qué sé yo, y que, que sea bonito. Y entre comillas, que diga que es de tela, ¿no? Pero la realidad es que tú buscas precio y calidad. Y vas a darte cuenta, yo veo, como le digo, yo hago ejercicio todos los días temprano, entonces... Yo ya hace años tengo experiencia en zapatillas como usuario ¿no? y realmente eh, Nike se lo lleva de encuentro a cualquiera marca. Pero hay marcas Nike que se hacen de bajo costo simplemente para cubrir y que no sean imitados. ¿no? Y hay Nike, los verdaderos. Entonces, eh, no puede tener marca Nike porque Figuretti. Pero realmente es una marca copiada, ¿no? O puedes comprarte una, desde el momento que pisas, ¿no? Caminas, sientes que la horma es como si fuera un guante que te junté. ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre orma y diseño. Hay mejores diseños que nadie, pero eso no basta. Hay unos, unos videos muy bonitos de, de, de lo que es el liderazgo de, de zapatillas. Proceso de diseño. ¿Cómo es el diseño? Nace de la idea, por eso viene el diseño. ¿no? ¿No? Les mostraré un video que hay una zapatilla Ustedes saben que ahora que estamos en época de pandemia, lo normal, yo por ejemplo, no uso en mi, en mi taller que estoy acá, no uso... Zapatos, menos zapatillas, todo queda en la entrada. Yo estoy en este momento con mis sandalias y medias, nada más, y con eso estoy todo el día. Salgo hacia afuera, ahí recién agarro la zapatilla. Temprano, cuando no hace deporte, ahí está la zapatilla. Ya lo he convertido como costumbre por la pandemia, pero entonces tengo. Que tener un diseño, han inventado un diseño de una zapatilla que es tipo así, ¿no? Para la zapatilla, que uno mete el pie y no necesitas ni siquiera agarrar nada. Haces así y baja la plataforma. ¿no? Baja la plataforma y ya está, puedes caminar. ¿no? Muy interesante, es una novedad del diseño, ¿no? Un video, bueno, en este momento me demoraría si les muestro, ubicaría. Elegir los colores. Por ejemplo, nadie de los que están acá usaría color rosado para sus zapatillas, Algo que seas medio neacista. ¿Por qué? Porque normalmente hay preferencias de determinados colores según el sexo. ¿No? ¿Mm? O según la región, si tú vives en, en el norte o vives en la selva, te gustará verde fosforescente. ¿no? ¿Por qué? Porque también el ambiente, el clima, condiciona al uso de determinados colores, olores, sabores. ¿no? Fabricado de hormas es muy importante, aparte, junto con el diseño, ¿no? como se dijo armar el prototipo, no es fácil. En el zapato, por ejemplo, de adultos, el, el, el prototipo tiene que ver con eh, armar, por ejemplo, del número 28, 27, 24, 22, es uno diferente que armar el 30, 32, 34, 36. ¿no? Y es un poco diferente cuando es 42, 43, 47. Por ejemplo, hace muchos años, mi padre, que era bien alto, calzaba 45, 46 y no encontraba zapatos. Y en el centro de Lima encontró una zapatería especializada en calzados grandes. ¿No? Entonces, él ya no buscaba el modelo porque no había muchas zapaterías y pedía, pues, Seis pares de, de un modelo de zapato. Tenía que comprar y hasta cuando se le acaban los seis pares, yo recién a pensar en, ¿Por qué? Porque no había variedad, pues, ¿no? Para un calzado grande. Igual es ahora, pues, para los calzados. Ya ha aumentado las tallas, porque la mayoría del peruano ahora es más alto. Pero eso es parte de armar un prototipo, ¿no? Series de de 10, 12 números, ¿no? Adaptar el diseño en dos dimensiones o tres dimensiones. Esto lo hace en el patronista. ¿Qué es el patronista? Es, como tienes que hacer series, el patronista lo que te hace es, te va haciendo la, el, digamos, para que cortes. Si vas a hacer, no es lo mismo cortar para talla 34 que para talla 38, para talla 40. Va cambiando, ¿no? Es el mismo diseño, pero incluye más área, más material. Todo eso lo hace el patronista. Corte de la plantilla, ¿no? La plantilla es eh, lo que se va a armar después, ¿no? Entonces, pues el proceso de producción, como tiene varias etapas, cada etapa va, si alguna etapa está mal, al final en el, en el, en el armado se va a ver. ¿no? Si tú hiciste la lengüeta... Más larga o más chica se va a ver en el diseño, eh, perdón, en el armado final. Entonces, todas las partes tienen que hacerse bien, y al, porque si no se hacen bien, quizás no se vea en el momento, pero en el armado se va a ver que no concuerda con el diseño. Es muy importante el control de calidad. Eh, Podemos dividir esa caja negra que les hablé de cuatro procesos importantes, corte, aparado, armado y acabado. Si uno de estos procesos se hace mal o no de acuerdo a los estándares, va a afectar a este y va a afectar a este. Por eso en calzado mucho se hace el control de calidad por procesos, muy importante. Después se habla de cada una de, de las etapas, corte, aparado. Parado, armado, ¿no? Lo que se busca jóvenes con este trabajo es mostrar que tienen que tener la capacidad de conocer una empresa. Quien, yo no he visitado nunca Creaciones Marca, pero conociendo esto puedo saber características que máquinas cuáles son su personal, es una empresa pequeña, ¿no? Tiene estos tipos de, de procesos, sin haber ido a la empresa. Ese es el objetivo del trabajo final. Y hay que conocer la empresa para los que elaboran en el grupo, el trabajo en grupo, pero los que leen no necesariamente han ido a la empresa como el grupo, pero sí... Y la presentación debe ser con ese objetivo, ¿no? ¿no? Estas son las falsas que se hacen en la parte de abajo. Y la lijadora, ¿no? En su helado, acabado, ¿no? el envasado. Listo, bueno, interesante, esto exporta, ¿no? Listo para ser exportado el este producto, son zapatitos, no, en forma, una cajita que tiene para niño, no, para un juguete acá, no, pero aquí está un, un zapatito, ¿por qué? Porque el niño o la niña en este caso lo verá bonito. ¿no? DOP. ¿Qué es DOP? Es el diagrama que muestra todo lo anterior, pero en forma de diagrama, diagrama de operaciones y procesos, aquí está. Aquí ya estamos empleando ingeniería, ya no estamos viendo máquinas, pero acá hay una actividad que es colocar patrones sobre el teñido, tendido de la piel, porque la piel que se compra, no todas están bien, hay veces tienen fallas, tienen una es de menor espesor que la otra, o tiene un color diferente. Entonces, el que hace el tendido de la piel, uh -huh. selecciona el área de la piel que se va a cortar para fines de armar con eso el zapatito. Porque en este caso del zapato de niños, requiere por naturaleza ser blandito, ser, eh, digamos que no le haga daño a los pies del bebé, ¿no? porque el bebé no se queja, o sea, un bebé normalmente llora y si el padre no le hace caso a la madre va a quedar con el zapato haciéndole doler. Una de las características que tiene en los zapatos de bebito es que tienen poca duración en el bebé, porque el bebé crece rápido, entonces mucha rotación hace, ¿no? Muy interesante, es un negocio interesante. Eh, troquelados el corte sacar la rebaba lo, la merma la piel sobrante que hacerlo ¿No? el desbaste es, eh, cortar las rebabas y darle un acabado que se vea bien ¿no? y que es el aparado ya es ajustes y en la costura de, de la parte de arriba con la de abajo con la falsa y el armado, ¿no? Entonces, aquí ya estás aplicando las técnicas de, de OP, ¿no? Que más adelante debes ver en los curso en detalle, ¿no? La importancia del control de calidad, porque lo que produzcas, si son 10 piezas semanal, la siguiente semana deben ser igualitas. Que no va a haber un tono diferente, que no debe haber una más grande que otra, una no una de más chica, más no, todas deben ser, y esa es la función del control de calidad. ¿no? Entonces, les estoy poniendo, en total son 81 láminas, porque se han ido desarrollando semana a semana, son 15 semanas las que tenemos, ya vamos por la tercera, o sea, no quedan 12 semanas, ¿está bien?, entonces, yo voy a insistir, jóvenes, así como lo he hecho en una entrevista con ustedes en la semana. Entonces, ¿qué va a hacer la delegada? Delegada, por favor, ¿me escucha? Sí, profesor, dígame. No. Le envían al correo o lo ponen en el WhatsApp, la delegada va a hacer un resumen y me lo envía a mí a la brevedad. ¿Quiénes son los grupos? bien? Grupo número uno, grupo dos, tres, cuatro. ¿Quiénes lo conforman? ¿Y qué tema han elegido? Profesor, ¿se lo puede enviar a Telegram? Claro, claro. Ayer. está bien. Usted decide, usted es la jefa. ¿No? En su casa, su enamorado la, le manda. Entonces, eh, la idea es lo siguiente. Ya tenemos que dejarnos una actitud pasiva. Ya, ya pasó dos semanas y tienen que formar grupos. La delegada tiene que recibir la información de cada grupo, indicando el tema que van a seleccionar. ¿Está bien? Y ella me va a alcanzar por escrito a mi correo los temas en total de los 21 personas que somos en el curso. ¿Está claro, señorita delegada? Sí, profesor. Muy bien, entonces como ven, esto está en el blog del curso, lo pueden ver, revisar y, y en función a eso pueden darse cuenta que es un, un trabajo de, de, del equipo, no de los cuatro alumnos. Entonces cuanto mejor lo hagan, va a ser ¿por qué? porque tienen acceso a información, porque han buscado en internet, porque conocen la organización, tienen información relevante. Por eso es importante que en el grupo, por lo menos uno o dos, pueda entrevistar. Supongamos que no tienen acceso a la empresa, pero es familiar del gerente, entonces pueden conversar con el gerente. ¿no? La idea es eh, que ustedes ya comiencen a tocar las puertas de la empresa, ya sea en forma directa o indirecta. No se puede estar siempre mirando desde el balcón a lo lejos, no. Es parte del ingeniero industrial que es ser proactivo, ser entrador. ¿no? no es, ah, cuando me inviten recién voy a ir. Es así, pues. Bien, creo que ya expliqué. Tienen bastante desarrollo. Y por favor, jóvenes, que es normal que suceda. Si tienen preguntas, pregunten. Si tienen dudas, pregunten. Nadie lo sabe todo. Y si no lo sabe, sé porque me preguntan, no lo sé, buscaré, les diré, espérate un rato, buscaré y encontraré la respuesta. Pero si no preguntas, si no participas, nadie, nadie se va a enterar que no sabes. Y si quieres pasar... Te aseguro, si quieres pasar a hacerte el muertito, en este curso no vas a lograrlo. ¿Está bien? Porque yo, por ejemplo, ya estamos la ter tercera semana, yo me doy cuenta quién participa o no participa. ¿Mm? Y no me tienes que demostrar a mí que eres bueno. No. Sinceramente, eso será algo a... Anecdótico para mí, que si eres bueno o no, es que aprendas que la importancia del ingeniero industrial es hacer las cosas, entender. Este es un marco, este es, este es un paisaje, ¿no? Te voy a enseñar a mirar y apreciar un cuadro que muestra todas las características de las actividades que debe conocer un ingeniero dentro de lo que llamamos la carrera, ¿no? Actualmente no vas a, en un solo curso, ver toda la carrera. No, partes, partecitas. ¿Está bien? Eso es un poco, por eso se llama introducción a la industria. Quizá de todas esas partes hay dos que te interesan, pero no significa que, que solamente le vas a dar atención a esas dos. Te pueden gustar, pero tienes que ver los otros, porque es, es todo el campo que tienes que ir conociendo. Es como al médico especialista en garganta. Para ser especialista tiene que haber sido medicina general, estar estudiando siete años después, eh, seguir su serum, pasar por todas las especialidades. Y después, determinado, ya tener tu título, te especializas en uno. ¿No? Inclusive si es garganta, oído, eh, cuello y... Eh, no solamente es uno, siente que es en conjunto relacionado. Igual es en ingeniería. Eh, ah, yo quiero calidad nada más. No, pues. O yo quiero logística. No, no es así. Estás, tienes que pues, está, Por eso estás en, en la universidad, tienes que aprender de tu carrera, de todo. Ya si algo te gusta, ya te especializarás en eso. ¿Eh? Entonces... Y ahí estamos ahora haciendo un recorrido por todos los aspectos relevantes en la carrera de Ingeniería. Ese es el objetivo del curso. ¿Está claro, señorita delegada? Sí, profesor. Listo. Entonces, ya nos hemos pasado de hora, ya va a acabar. Vamos a dar cuántos minutos damos para que presenten su... ¿Formación de grupos? Eh, ¿Diez minutos o ya. quince? Diez minutos. ¿Está ya, bien? Está bien, sí. ¿Ya? Coordine con sus compañeros para que al final del, de la sesión del día tenga yo la lista, ¿ya? Ya, está bien, profesor. A ver, por favor, jóvenes, pongan con el chat, busquen su grupo, qué sé yo, tienen la lista, la delegada también tiene los teléfonos, ya verán, lo que quiero es al final de esta sesión que todos tengan su grupo, ¿está bien? Plazo hasta el próximo jueves que definan el tema, ¿está bien? Acuérdense que yo voy a ver con el trelo que cada grupo, uno de cada miembro debe manejar el trelo, ¿está bien? Pero eso es ya será el jueves. Ahorita primero formen ese grupo. Entonces, 10 minutos a pedido de la máxima autoridad. El profesor se encuentra, disculpe, profesor. Profe. Profe. Profe, disculpe. Creo que no está. Sí, joven. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, yo quería preguntarle algo acerca del trabajo. Ah, no. Solo para estar seguro, ¿va a ser la presentación la semana final, la semana 14 o 15 más o menos? Es eh, previo al examen, la semana final hay una semana previa. En esa semana previa, eh, supongamos que es la primera semana de julio, debe ser la última semana de agosto, de marzo, de junio, perdón. ¿No? Según lo que según lo estableció en el calendario, ¿no? Según lo que tengo acá, por ejemplo, acá un ratito dice no lo tengo a la mano. Delegada, ¿cuándo es el examen, la semana de exámenes parciales? Delegada. Eh, no lo sé, profesor. ¿Cómo? Dígale a su enamorado, pues. <risa> si no me equivoco, es... Eh... Por ejemplo, el 2021-1... El, el examen de inscripción de postulantes, el examen de admisión, tengo acá, es del 7 de junio al 24 de julio de 2021. Eh, ya estamos hablando en agosto, será el siguiente ciclo. ¿no? Entonces, entonces, estamos hablando que en julio debe ser la última, la, la segunda semana de julio que deben ser los exámenes a la mano no tengo pero profesor yo soy el otro delegado profesor. Sí, dime aquí tengo que según ORCE uh -huh. ha publicado que del 19 al 24 de julio se dan los exámenes finales ah ya, entonces la semana previa al 19 eso sería estimado gracias estimado William gracias profesor Sí. entonces en esa semana eh, como tenemos dos días ...sería la sustentación del trabajo. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, ¿cómo se llamaba la panería que nos mostró la clase anterior? Hay... Don Mamino. Don Mamino, ahí está. Gracias. Don Mamino, sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ah, profe, una pregunta. Adelante. Este, al parecer tengo sobre es de una empresa de un tío sobre ladrillos psicológicos, pero lo que pasa es que creo que no está registrado, este, no tiene RUB o algo así, pero vende, tiene actividad. Sí, es, sí está activo, sí. Ah, puede ser eso. Lo, lo, yeah. lo que interesa es que tú puedas. Eh, eh, por ejemplo, hacer un organigrama, puedes generar el proceso, puedes ver la parte de marketing, qué productos tiene. O sea, que tenga información que te permita obtener eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, gracias. Listo. Somos cremas. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta con respecto a la tarea que ha dejado. Sí, eh, si tenemos que... Eh, encuestar a 10 personas, dice, o solo unas cuantas y no, que completen el cuadro. En el caso de Galuf, la, para saber tus fortalezas, es tú llénalo O sea, una propuesta que tú te conozcas a ti mismo, ¿no? Llena cada sí. una y le pones el puntaje de 1 a 5, las 34 características eh, de los talentos. Ya, y en el otro cuadro que está abajo... En el otro cuadro también... Podría ser, o al costado pones, a un familiar, puede ser tu papá, tu hermano, o el vecino, o tu enamorada, depende pues lo que tú elijas, la persona que te califique esos 34 talentos. ¿Está bien? Algunos pueden coincidir, otros pueden tener menos puntajes que, que el que tú has puesto, o otros pueden tener un mayor puntaje, ¿no? Pero la idea es entre 1 y 5, y el promedio... Eso va a ser los que salen 5, quiero los mejores que tú has elegido de esos 34. Si podemos, hay 10 que salen 5. Bueno, pues tienes que definir de esos 10, 5 nada más. ¿Está bien, Jack? Eh, y profesor, eh, y después vamos a hacer un comentario respecto a esos cinco. ¿cómo podemos mejorar, no, o potenciar? Así es. ¿Eso va en los comentarios del cuadro o va a partir? va en la segunda pregunta. La oh, segunda pregunta dice, son dos preguntas, ¿está bien? Ok, profesor, profesor muchas gracias. Disculpe, sí, sí, eh, esto lo vamos a subir a, al blog, ¿verdad? ¿Como PDF o, o todo escrito? Eh, puede, yo lo dejo a su criterio. Yo lo dejo al criterio. Hay grupos que son hábiles, lo pueden hacer eh, eh, usando el PDF, otros que son, que, texto, lo, lo importante es que esté la información. Ah, está bien, profesor, gracias. Sí, señorita. Eh, al respecto, el trabajo grupal, eh, digamos, puede ser en work, ¿no? Porque o, y después lo pasan a PDF. La idea es que lo que sea más fácil para que trabaje el grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo considero que en el work se puede pegar imágenes, todo, y después lo suben, todo como PDF al final, ¿no? Como lo he hecho yo en este momento, en el en el, en el blog ¿no? la estrategia la definen ustedes ¿por qué? porque como, como menciono, hay algunos grupos que son trómenes aplicando aspecto digital otros, solamente uno otros están aprendiendo cada uno tiene su curva de aprendizaje diferente la lógica es que el grupo decida con sus propios recursos o conocimientos cómo lo va a elaborar, ¿no? Por eso se llama trabajo grupo. ¿Está bien, señorita? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor Buenas, eh, sí, adelante. El, la, en la parte donde mostró de la estructura de un trabajo, de uh -huh. un ejemplo, ¿en qué parte estaba? Eh, te pongo el enlace en el chat, ¿está bien? Ok, profe, gracias. A ver, revisa, por favor. Ya puedes tener acceso al de Al de ir, ¿me escuchas? Sabino. Sí, brojo, esto estoy entrando, a ver, estoy viendo. Verifica. Estoy un poco lenta. ¿Tú o la máquina? La máquina, profe. <risa> eh. ¿Ya ingresaste? Sí, profe, ahora sí. Sí, sí es. Gracias, profe. Okay. ¿Alguna otra pregunta? A ver, podemos a preguntar. A ver. Bien, entonces eh, voy a resumir la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Voy a presentar en pantalla para que podamos entender lo que he hecho. Primero, eh, hemos visto eh, el material del curso en este, en esta, ¿dónde está? Ya se me ha perdido. Aquí está. Eh, les he dado este enlace, lo he compartido. Aquí está el enlace, ¿no? Eh, ese enlace. Enlace copiar y ya está lo pongo en, el, en la opción chat te este lo, lo he puesto ahí opción chat no se ve un ratito como he ampliado la pantalla no ya A ver, parece que se ve un poquito desfasado no, no, no veo el chat. Un ratito voy a dejar de compartir para que aparezca el chat. Ah, ya. Llegar. Ahí está. ¿Está bien? Ya lo puse al inicio de la clase. Vamos a volver a compartir. Bien. Entonces, esto está también en el Live Builders que está como parte de, de un enlace, ¿no? les he dado las dos. ¿Qué más? Hemos visto el campo laboral, hay una tarea ahí que tienen que revisar, eh, las, 40 y, las 34 talentos, y ustedes mismos autocalificarse, y si quieren que sea más exacto, pedir a un familiar conocido, un amigo que, que, que les precise. De tal manera que de los 34 talentos, lo que deseo es que me identifiquen cuáles son mínimo 5. 5. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, de esos talentos que tienes, identificados por ti, o un familiar, o un vecino, o un amigo, que indiques cómo podrías mejorarlo o potenciarlo. ¿Está bien? Eso nada más. Algo parecido, pero desde el punto de vista más empresarial, lo menciona y lo mejora y le da un enfoque más organizacional el señor Peter Drake en la lectura 1. ¿No? La lectura 1, que lo que él plantea es las competencias. Perdón, estoy acá. Perdón, ¿dónde estoy? Ya me estoy mareando con tantos datos. Eh, estoy acá la lectura 1. ¿Qué plantea en la lectura 1? Es el artículo que menciona ¿no? sobre Peter Drake gestionarse a sí mismo. ¿no? no es muy difícil entenderlo, es una forma más estructurada como paper de lo que estamos hablando de la encuesta práctica que estamos haciendo de Galuf. ¿no? los 34 talentos entonces léanlo no se les pide una tarea pero para la próxima semana si no han leído no han hecho resúmenes no van a pues, responder una o no sé cuántas preguntas pueda poner en la práctica ¿está bien? Eh, delegada delegada dígame ¿qué día tomamos la práctica? lunes frescos ¿O cansados el jueves? Mejor el jueves, porque hay más tiempo. Ah, ya sé que va a poder consultar, ya sabe con quién. Bien. Entonces, el jueves estamos quedando a pedido de la señorita, pues, máxima autoridad. Bien, entonces, el jueves de la próxima semana no va a haber clases y no va a haber práctica. ¿Está bien? ¿Cuánto dura la práctica? Depende puede durar las dos horas o una menos depende el volumen pero en general la estructura es la siguiente porque estoy explicando según eh, lo que hemos indicado acá consideraciones para la primera práctica qué cosas vienen la primera práctica hasta lo que hagamos el día de eh, día jueves no el día jueves de esta semana cómo es la práctica Normalmente su estructura es preguntas donde tu opinión sobre lo avanzado y los temas desarrollados es lo que me interesa. No me interesa que me demuestres que sabes de memoria las cosas y que tienes eh, conocimiento así tipo memoria fotográfica y todo. No me interesa eso. Me interesa es que dadas las preguntas, puedas tú afirmar sustentado en los conocimientos que se te ha estado compartiendo en estas semanas, sustentado en eso. No te pido tu opinión. A mí me parece que esto es verde y yo te he dicho que todos estos temas son rosados. No, no yo opino verde porque eh, antes de llevar el curso creía que era así. Yo te digo, tiene que ser, no es que repitas lo que yo te digo, tienes que fundamentar por qué es rosado. Y habrá algunas razones que yo he mencionado que fundamentan eso. ¿Está bien? Eso es, no es que me repitas lo que yo diga, joven, señorita. Es que parte de, del desarrollo, por ejemplo, he hablado de aspecto de productividad, eficiencia, eficacia, competitividad. Yo puedo estar de acuerdo que tú pienses de otra forma, pero eso no implica que no tengamos eficiencia en el tema. Perdón, un ratito, me están llamando. Eh, un ratito, parece que es... ¿Aló? Sí, diga. Dígame, ya en este momento que termino mis actividades, me paso por su local. ¿Está bien? Hoy día, hoy día, hoy día tiene que ser que necesito urgente el, el trabajo. Gracias, hasta luego. Disculpen, pero me he mandado a hacer un, unas mejoras y tienen que hacerlo. Me dijeron el miércoles, recién me están avisando. Tengo que ir ahora después de clase. Bien, jóvenes. Entonces, ¿en qué estaba? Estoy explicando cómo es el trabajo que hay que hacer eh, las preguntas. ¿no? Las preguntas son las siguientes. Tienen en cuenta eh, que es principalmente lo que ustedes opinan porque es análisis crítico en función a lo que se les ha explicado o compartido. Pueden ustedes no estar de acuerdo con lo que es productividad, competitividad, porque no están de acuerdo, pues. pero eso no significa que no tomen en cuenta la en sus respuestas que si van a fundamentar no con los temas que hemos dicho, entonces estaría mal, pues, ¿no? Por más que ustedes opinen que es diferente, pero parte del, del aprender es que hay cosas nuevas que uno aprende. No viene acá a confirmar lo que, nos, lo que sabía antes. ¿no? Pues en ese sentido es eh, la pregunta. Si pueden graficar, si pueden precisar con un esquema en sus respuestas, lo pueden hacer. Hacen un dibujo en su hoja, le toman foto y lo agregan como, como imagen. ¿no? Eso lo dejo a su creatividad. Yo, como han visto en el Jamboard, agarro, escribo, pongo imágenes, pongo escaneo. Ya depende de cada uno cómo, cómo se da a entender. Pero eso sí, dos respuestas similares se nota ahí mismo. Dos ideas repetidas de un texto se nota y mismo. Pueden tomar el texto como un referente, pero indicando que eso no es suyo. pues ¿no? Como indica el autor en este párrafo, yo estoy de acuerdo. Además de lo que dice el autor, debería tenerse en cuenta esto, esto, esto, como se mencionó en clase. Ya cuenta la diferencia? Entonces, esto es lógicamente un proceso que están aprendiendo poco a poco. Ya este proceso de investigar, de dar su opinión, van a ir mejorando. No todo el mundo aprende desde el inicio. Esa es la primera parte de pregunta. Segunda parte. Normalmente pongo un caso. Un caso es, los enfrento a una problemática. Por ejemplo, el caso del señor este, Roy, ¿no? De, de McDonald's. ¿no? Entonces, tienen que revisar no solamente el video, de repente pueden buscar un enlace adicional, como les he compartido en el, en el Telegram. ¿no? Pueden buscar otros temas eh, relacionados a McDonald's. Pero la idea básica: ¿cuál es? Si pongamos alguna pregunta, un caso como McDonald's: ¿por qué esta empresa, después de muchos años, ya murió este señor Gray? Inclusive los Madonas ya murieron, sigue vigente, ¿no? ¿Por qué? Entonces él me pregunta, ah, porque yo creo que es así. No, pues, hay un proceso permanente de mejora continua, un, tienen una universidad de la hamburguesa, ¿No? Sus procesos constantemente sacan variaciones a sus productos. y se enfocan a precio cómodo competitivo y no tienen diversidad lo que tienen se concentran sobre una gama corta de productos pero sobre esa se maneja ¿No? y el tiempo de respuesta no todas las empresas hacen eso si no hubiera muchas ¿no? A nivel nacional hay varias sangucherías que, que tienen muy buena acogida, tienen cadena. Yo conozco acá en la Avenida Primavera, el Peruanito. O oh, hay otra que está en todas las universidades. A una cuadra está siempre. ¿no? En la UNI hay, en todas las universidades, a una cuadra o al costado está. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué sanguchería está cerca de las universidades? ¿McDonald's? No. no hay. Burger King? ¿AFC? Hay un KFC por ahí. Sí, pero que no sea tipo franquicia, sino que sea, que tenga de un privado. Ese. ¿Rockies? cerca, sí, pero eso no es sanguchería. No, eso es pollería. Hay una que tiene un nombre que, que se llama, bueno, es el dueño es del Peruanito, pero tiene una marca registrada, ¿no? Y que tiene como, debajo de la marca tiene todo en madera, ¿no? Madera, pino, pino blanco. ¿no? Y está en todos los locales de las universidades. Ahora se ha venido a pique, ¿por qué? Porque todas las universidades están cerradas, pues, ¿no? Pero aún así se sigue subsistiendo, ¿no? Eh, entonces, eh, por ejemplo, no tenía página web, ya recién está sacando su página web. Porque se tiene que adecuar al contexto. Una organización dinámica, si no se adecua al contexto, cambiante, muere. Eso es lo que pasó con este señor Bardona, ¿no? Se adecuó. Y cómo desde el inicio comenzó como un negocio de venta de hamburguesas y ahora es una franquicia cuyo negocio es alquiler del terreno. O sea, el modelo de negocio ya no es vender sanguíneos, sino vender el alquiler, alquilar a los franquiciados, alquilar el terreno. Interesante. Pero todo eso es proceso de investigar, proceso de ir Preguntando, seguir buscando la mejora. ¿No? Quien me explica esto que estoy diciendo, por qué es vigente y está dando las razones, es que he entendido el mensaje del texto. Lógicamente lo está diciendo con sus propias palabras. ¿No? Eh, quizá al principio les cueste, porque es natural, pues nadie piensa fundamentando de esta forma, ¿no? si lo piensan, mejor pero es un proceso que tienen que ir aprendiendo, decantando se aprende con, con la acción no se aprende mirando nada más ¿está bien? entonces el caso que le voy a proponer va a ser un caso donde analizo una problemática de lo que hemos visto ¿no? Eh, y lo planteo, y en el libro que les he dado el texto es algo parecido, si ustedes ven después de cada capítulo hay preguntas y hay casos Lógicamente que esos casos, como es un, un libro mexicano con mucha influencia americana, los casos van por ese lado. ¿no? Pero en el Perú, por, por ejemplo, se me ocurre esta empresa de sándwiches ¿no? nacional, por ejemplo, El Campesino. Es una franquicia, ¿no? pero la otra que no me acuerdo eh, es... Eh, es un señor que tiene como 25 locales. ¿Eh? Y, y así ¿eh? y hay negocios que no parecen grandes, pero son grandes. Vances, Damián, ¿estás? Sí. ¿Cuántas pollerías crees que tiene lo que ha dicho nuestro amigo Willy? ¿Cuál es la pollería que has hablado, Willy? Willy. ¿Rockies, profe? Rockies. ¿Cuántas pollerías crees que tiene Rockies? Unas, unas 50, 45. Pasa de 200. ¿Mm? A ver. Señorita Darlene Romero. Sí, profesor. Farmacias. ¿crees que tiene Incafarma a nivel nacional? Uh, uh, ¿Más de 100? Se va por los 500 o más. Ay. Entonces, no podemos decir que solamente McDonald's tiene 500, 600. ¿no? En el Perú hay un montón. ¿No? Lo que pasa es de que según la dimensión, tú vas... Una parte franquicia, otra es eh, eh, administrada. ¿no? En este caso, el grupo, de este señor que maneja el banco Interbank, ha crecido bastante. Es el mayor millonario que hay en el Perú. Se los ha tirado abajo a Romero, a, a los mineros peruanos, ¿no? Rodríguez Pastor. Y así va a crecer, se va a seguir más. Bien, jóvenes, ha sido un gusto tenerlo. disculpe que ya me pasé la hora a estudiarlo. Disculpen, ya no vemos, delegada. Tienen que marcar la asistencia. El que no marca asistencia es aliancista. Ya no vemos. Gracias. Disculpen que me haya pasado la hora. No me había dado cuenta el tiempo.